Bienvenidos una vez más a las entrevistas desde el Atelier. En esta oportunidad tenemos a mi amigo Santiago Pérez Rocha León. Bienvenido Santiago a este ciclo de entrevistas. Eh, con vos queríamos charlar sobre el rol del supervisor de post, sobre todo en función del trabajo con, con plataformas. ¿no? Este rol tan novedoso es cada vez más necesario para organizar eh, la cantidad de requerimientos técnicos que tienen las producciones modernas, también tener un feedback creativo con, con un interlocutor eh, único. Y bueno, para empezar esta entrevista te quería agradecer por tu tiempo y, y, y en segundo término preguntarte cómo entraste vos al, al mundo del cine. Hola Edith, muchas gracias por la invitación y, este, y, y qué gusto platicar aquí contigo. Eh, yo empecé en, en, el, en el cine, creo que de, en algo que no tenía nada que ver con post. Originalmente leía guiones para una productora en México. Eh, mi, mi trabajo era leer alrededor de 10 guiones a la semana para hacer pequeños resúmenes, de lo cual ya si, si mi resumen era, era... Bueno, en base a ese resumen que era muy basado en un cuestionario, ella veía si valía la pena que ella leyera el guión. Entonces ese era, ese era como el flujo, eh, eh, fue, muy, fue una gran escuela para aprendizaje de, de, de, e iniciación en el medio. Yo estudié ciencias de la comunicación, siempre había tenido ganas de, de entrar al cine, pero creo que nunca había pensado, perdona, tengo a mi hijo cantando <risa> atrás sí, muy alegremente. trabajando en otros hogares, <risa> Yo por suerte desde el atelier, pero en general es la vida. Exacto, <risa> eh, pero bueno fue una gran escuela inicial, eh, acabé de ahí moviéndome a, primero como asistente personal de director eh, y después de eso me fui metiendo más al mundo de, de, la, de la edición justamente por acompañar a los directores en ese paso, en ese pasar y descubrí que en editorial era donde me, más me sentía cómodo y como si sí tenía algo de formación, al respecto, eh, cuando estudié la carrera también eh, llevé mucho de edición, aunque nunca pensé que iba a volverse eh, mi, mi pasión o en lo que yo me enfocara. Yo creía que mi lugar estaba en el set, después de haber estado varias veces en el set, descubrí que no, que no es mi lugar y definitivamente no lo extraño. Creo que, a, a, creo que es, un, es, es un tipo de persona muy específica. Sí, hay que ser eh, animal de set, digamos. Yo exacto. no soy un animal de set, aunque superviso efectos visuales, no, no me caracterizo por eso. Exacto. Yo, yo, yo, soy el, yo soy el típico que siempre cuando va a un set, soy el que se para en el peor lugar y está estorbando a todo el mundo. Entonces descubrí que no, no pertenezco ahí en lo más mínimo. Pero bueno, eh, descubrí que donde sí quedaba muy bien fue en, en edición. Eh, empecé como asistente de edición, después pasé a ser editor. Y como editor descubrí que en la industria, eh, específicamente hablando de la mexicana, en la industria cinematográfica mexicana, el, uh, siempre había, había un, una, um, un vacío en, en los procesos de post. Y ese vacío específicamente era que no existía alguien que una vez que se terminara de editar la película, siguiera llevando el balón hasta su proceso finalizado, eh, de realmente de entregarlo, e inclusive después, para la distribución, el qué cosas se tenían que entregar. Y específicamente cuando yo empecé, pues todavía filmábamos en 35. Entonces, lo que significaba hacer, eh, pensar en entregables para, para la distribución cinematográfica, que era hacer tus, este, tu intermedia, eh, a, eh, tener tu, este, tu positividad eh, y estar haciendo las copias para distribución en cines. Y después de eso, pues volver a hacer una digitalización para, para empezar a entregar a televisoras, este, hacer los horribles pan and scan para, para, este, para las, las, las aerolíneas. Todo ese tipo de pesadillas que nadie te decía que lo tenías que hacer y parecía que no le pertenecía a nadie. Porque siempre los productores eh, solían, solían enojarse mucho porque decían, a mí nadie me dijo que tenía que hacer esto y ya no okay. hay dinero. Y entonces, claro. ¿cómo lo vamos a hacer? Tareas huérfanas, ¿no? Que no tenían ningún Exacto. responsable. Exactamente, exactamente. Y, y eso se volvían oportunidades perdidas. Entonces, de nuevo, como yo me llevaba mucho, eh, seguía trabajando con esta productora con la que había empezado eh, muy de cerca, o sea, seguía trabajando mucho en sus proyectos, eh, ella también se volvió una gran aliada en el sentido de que platicábamos muchas veces de cómo podemos hacer que en las siguientes películas no suframos esto, que no nos caiga de sorpresa, que no nos, que no empiece, que, que, que no nos falte el presupuesto, que después no sepamos, no sepamos dónde, dónde solucionarlo, porque... Son muchos problemas que si, lo sabes, si tú sabes desde antes todo lo que vas a tener que entregar y todo lo que vas a tener que hacer, pues puedes planear mejor tu filmación y a veces no gastar en cosas que no valen la pena. no ah. o, o, y, o invertir donde va a valer más la pena. Si la película va a vivir más en DVD, pues bueno, capaz si la corrección de color en ese tiempo, por ejemplo, hacerle una pasada para corrección de color en DVD, porque también la, la DVD muchas veces nada más agarran y la aventaban así, y, y entonces todo el mundo decía, ¿por qué las películas mexicanas se escuchan en tan mal y se ven tan mal en los DVDs? Sí. Y era por eso, porque agarraban y las aventaban. Entonces nadie sí. revisaba qué mezcla llegaba al DVD, nadie revisaba cómo se hacía este, esa transformación Disculpame, de, de yo, yo te quería interrumpir un segundo. Estamos hablando de una época donde todavía trabajábamos Display Research, entonces, el, el, el, el hecho de hacer un multi-delivery era más complejo porque vos tenías que masterizar para una ventana de distribución determinada, ¿no? Podías elegir que es la ventana principal, como bien dijiste, sea la pantalla de cine o tal vez la película tenga más vida en un circuito de videoclubes, en una época o sea, ¿no? ¿no? donde existía el, el VHS o el, o el DVD. Y yo recuerdo de, de tener que hasta... Indi indignarme, porque había hecho una masterización que se veía en DVD, horrible, y tener que aprender a hacer la codificación y entregarle al, al que hace el multicopiado una masterización hecha por mí mismo y aprender a hacer autoring porque si no se, se deterioraba muchísimo la imagen, ¿no? Y, y <risa> tal, trabajo, tal cual, Todo el equipo de filmación, todos, todos trabajamos para que al final se vea horrible en la copia, no. No, esa era, era, era una frustración y, este, bueno, eh, era el chiste, ¿no? Del NTCC por eso era never, never Twice the Same Color. Eh, eh, sí. eh, vamos, era, era imposible y siempre había, tantas, había tantos pasos que hacer y había tantas cosas que revisar que no había nadie encargado de eso. Entonces, todos eran profesionales y, y eso también era de las cosas que yo discutía. Porque decía, es que si todos son profesionales y a todos les pagaste por hacer su trabajo, ¿por qué no salen bien las cosas? O sea, deberían salir bien las cosas. Y es, no es cierto, si no se comunican entre ellos, y no hay alguien que les esté diciendo la expectativa del anterior del que pasó el balón, no es que no sean profesionales, es que hay tantas, vari hay tantas variantes que una mala decisión o una decisión que se creyó buena, porque también es, eso es lo que quiero insistir, todo el mundo creía que lo estaba, estaba tomando la decisión correcta, no era por una falta de, de, de, este, de, de, de profesionalismo o de querer, era, era simplemente porque no existía esa posición. Y sí claro. existían los postproductores. Pero los postproductores solamente atendían a los proyectos muy grandes, con muy buen presupuesto, y había pocos. Eh, de hecho, yo conocía casi casi, creo que al, al a, si no es que al único. Y cuando, y, y normalmente la naturaleza era que el postproductor se convirtiera en dueño de un laboratorio, y entonces dejaba de revisar todo el proyecto todo el tiempo, y de nuevo los proyectos se quedaban huérfanos. ¿Por claro. qué? Porque ya se había vuelto un empresario. Entonces, cuando yo estaba viviendo, yo estaba viviendo esa, esa etapa de, este, del cine, llegó al cine digital y sí, se redujeron los problemas. Yo fui de los, de, de los más fans eh, en el momento que entró el cine digital porque para mí me redujo una cantidad de variantes impresionante y había más control. Entonces quería decir que ya podía genuinamente yo tomar ese esa puesto y decir, ok, vamos a, vamos a intentarlo. Y así me fui convirtiendo en un postproductor, esa es la realidad. Eh, yo por mí me hubiera quedado de editor si me hubieran dado la opción. Claro. Me fascinaba, lo disfrutaba muchísimo, pero con mis otros amigos editores me daba cuenta que en efecto no tenían a, esas, a esa persona en sus proyectos, les empezaba yo a ayudar, me empezaron a llamar, entonces me empezaron a llamar más para que les ayudara en esa etapa de sus proyectos, les llevara el proyecto en ese, en ese momento que para editar. Y claro, o sea, sí, tengo una pregunta, porque postproducción así a secas es un rol que, que en Argentina no, no, no lo tenemos catalogado, existe el coordinador de postproducción, pero vos estás hablando como una especie de gerencia, no de, de producción correcto, de la post. Correcto. Correcto. Que tampoco existía aquí en México. Y a la fecha hay muchos que, que pelean ese título un poco. Eh, tiene mucho que ver con, con usos de lenguaje y, y me he dado cuenta que internacionalmente también el puesto, o sea, definir a un postproductor per se Normalmente es para proyectos muy grandes. Estamos hablando de, inclusive en Estados Unidos, no todos sus proyectos tienen un postproductor. Coordinador, sí. Supervisor, sí. Pero postproductor es raro que tenga. ¿Vos harías una diferencia entre la supervisión de post y, y el postproductor? ¿Qué, ¿Qué vendría a ser la idea? Sí. Eh, yo creo que la principal es el, el diseño y el, y el ownership del de flujo y el presupuesto. Que cuando es un postproductor, maneja al 100% de ese presupuesto, es alguien que lo decidió, que lo definió, que definió cuáles eran los rubros que iban a haber y qué, necesitaba, qué, qué se necesitaba y definió qué cantidad iba a necesitar. Inclusive tiene sus colchones, tiene sus... tiene este sus, este un cargo ejecutivo, digamos. Es un cargo más ejecutivo, correcto. Y esa persona sería la que estaría encargada normalmente de decir quiero a esta persona como supervisor, quiero a esta persona como coordinador, y, esto, y estos son los que van a terminar siendo mi okay. equipo editorial. Es, en efecto, es más ejecutivo porque tiene que convencer. También, eh, para mí, la diferencia entre un, eh, principal entre un supervisor y un postproductor es que un postproductor, por ejemplo, te consigue a los editores. Es alguien que va, que va a convencer, si tú quieres a un top talent que no lo tenías eh, ni siquiera posible yeah. para tu proyecto, es alguien que lo va a convencer. Es el que se va a sentar a negociar, y negociar tiempos, negociar presupuesto, negociar todo eso. O sea, es un es postproductor ejecutivo, digamos. Es... Correcto. Ok. Correcto. Que, de nuevo, no todo proyecto lo necesita. Entonces, tampoco, no todo proyecto necesita que esa es, esos aspectos ya tan globales se, se, se absorban. Creo que eh, a mí la manera en la que me gusta ver la postproducción en cada proyecto es que hay que analizar la expectativa final, el tamaño, y si esas cosas son necesarias. Hay veces que sí, hay veces que estás haciendo un proyecto por primera vez en un país con, con artistas que no habías trabajado antes, y, y el proyecto es muy ambicioso, eh, trae actores de otros países, trae... Este, Creo que actualmente te toca a vos, digamos, trabajar con es... producción internacional. Exactamente, eh, que eso es lo que me ha tocado más y por eso cada vez le ponemos un poco más de énfasis a ese puesto porque sí lo vemos necesario específicamente cuando tenemos proyectos así de grandes y cuando cruzan mucho fronteras. Este, creo que una de, los, de las situaciones más típicas en las que me encuentro es, llega un director que se le está dando la oportunidad de hacer un proyecto eh, grande por primera vez, y obviamente quiere traer consigo a las personas con las que él se, se desarrolló. Entonces claro. puede traer un fotógrafo que capaz no tiene, no tiene todo el currículum, o un editor que no tiene todo el currículum necesario. Y no quieres limitarlo, todo lo contrario, quieres, quieres, este, quieres este, nutrir esa situación, y para nutrirla entonces necesitas esta figura de alguien que pueda, desde un punto de vista global y frío, ayudarle a ayudarle a controlar esas cosas. y es OK, quieres a tu editor que, que posiblemente no ha hecho series antes, pero ha hecho películas. Entonces, ayúdame, a, te, me siento yo como postproductor con el editor a construirle un equipo que le dé ese apoyo y ese soporte que le podría llegar a hacer falta por el tamaño claro. del proyecto. Pero no lo saco del proyecto al editor. Entonces, eh, pero de, de, de nuevo y regresando al cuándo no necesitarías ese postproductor. Si es una producción que ya ha hecho series antes, el director ya ha hecho muchas series, ya trae a un editor que en sí mismo ya tiene un equipo editorial enorme, entonces te diría, solo necesitas un supervisor, no necesitas a alguien que construya todo de cero. Tal cual. Pero, Buenísimo. De nuevo, y pro ¿y qué opinas, digamos, cuando eh, ahora mismo muchos hemos aprendido un montón de cosas de las plataformas, porque las plataformas tienen un protocolo de trabajo que para Sudamérica no es tan ortodoxo trabajar así, y tenemos que aprender primero eh, qué, qué es lo que dice el tech spec ¿no? los, los requerimientos técnicos de, de cada plataforma, y nos asombramos con que tienen, están muy involucrados tecnológicamente en todo el proceso, y creativamente también, y muchos productores sienten como una especie de intrusión, ¿no? en, frente, frente a esa avalancha eh, impresionante de requerimientos técnicos que a veces no comprenden porque son cosas muy avanzadas para algunos productores, que por primera vez ven que hay que trabajar con determinados sistemas de administración color, determinados protocolos de seguridad para el material que se produce y también protocolos de comunicación, ¿no? donde la seguridad y la privacidad en la comunicación es tan o igual de importante que, que la seguridad de, de, del material de cámara, ¿no? de cómo se conserva, de cómo se hacen copias de seguridad y de cómo rápidamente también... En, con la plataforma hay que dar reportes con, constantes eh, malinterpretando el rol de la, de la plataforma porque piensan que bueno, es como un estudio de cine, ¿no? un, el Instituto de Cine Argentino no se inmiscuía tan profundamente eh, en la coproducción que, que, que ofrecían. En este caso las plataformas están produciendo originales y claro tienen un, una involucración diferente ¿no? en, en, en todo proyecto. Entonces, se, eh, lo que sucede es que, claro, tienen que aprender tanto los productores como los postproductores, los fotógrafos también, a tener un feedback técnico muy alto y todo eso empieza a generar ciertas fricciones al principio hasta que empiezan a comprender que, que todo, todos esos requerimientos son en beneficio del, del producto final. No sé qué situaciones te han sucedido a vos trabajando, digamos, eh, o entendiendo cómo se hacen este tipo de producciones. Pues mira, eh, creo que, además lo defines muy bien, eh, uno de los grandes problemas es que eh, creo que todos entran a estas, eh, a estas producciones creyendo que ya todo está definido y que hay un manual que seguir y se sigue el manual y ya, se acabó. ¿No? Entonces, si me das el manual, yo lo hago, voy y entonces te entrego, no me molestes, te entrego el programa y, y ahí estamos. Me pagas y todos felices. El problema es que no es así. El problema es que es un nuevo formato de negocio y es un nuevo formato de, de creación que sigue en desarrollo. Y entonces, cuando normalmente estas plataformas se acercan a una producción, están buscando desarrollar junto con el productor y los creativos eso. Sí, si sí hay un archivo específico que se va a entregar al final, ¿no? Eh, un IMF, un, un ProRes, este, eso delivery sí está, final. Un, un delivery final. Eso está clarísimo. ¿Cómo le queremos sacar ventaja a esas tecnologías? Eh, pensando en HDR, pensando en Dolby Atmos, pensando en, en, en el 4K, que si capturaste en 8, este, ahora con una cámara 8K o 12K, si te quieres este, volver eh, loco. ¿Cómo le sacas provecho a eso? Eso es lo que es algo no definido. Y cada proyecto va a ser diferente. Entonces, cuando nos involucramos mucho, lo ven como, ah, sí, es un problema porque al inicio lo ven como, no, te estás, te estás metiendo en mi terreno. Cuando es al revés, tenemos, tenemos más recursos, tenemos más visibilidad y es lo que queremos darles y es lo que queremos desarrollar. Entonces, es una plática, es una, eh, yo, yo siempre trato de, es difícil eso, pero eh, siempre trato de hacerles entender que eh, antes que nada soy un recurso para, eh, eh, para ellos. Y ese es el está punto. Para ayudar, digamos, ¿no? Exactamente. exactamente Estoy para ayudar. Cuando hago preguntas, no es para decir un no, no es para regresar diciendo es que no, claramente no eres un profesional, o para, o para cambiar a la persona del proyecto, sino todo lo contrario. Es para, ok, te estabas teniendo este punto ciego, hagamos esto, o eso que creías que era imposible, ¿qué crees? Es muy posible. Podemos hacerlo. No, es, no está fuera de nuestras posibilidades. y y, ese es, y creo que esa es la manera de acercarse, específicamente hablando de series. Ya, eh, la narrativa para series sigue siendo desarrollada. Fue un reboot para todos ahora que, que se dio este boom de, la, de las plataformas de streaming, porque no es lo mismo hacer una, lo que era hacer una serie para, para en, al aire que lo que es hacer una serie para streaming. No tiene nada que ver. Las posibilidades de narrativa que tiene son mucho mayores, son y siguen siendo exploradas. Ni hablar de la interactividad que todavía no se explota a fondo. ¿no? Hay pequeños, pequeños experimentos de interactividad donde vos puedes elegir tu propia aventura ¿no? en un relato y que eso no está explotado a fondo, pero empiezan a haber esbozos. Y también sí. eh, interactividades comerciales con lo que estás viendo, ¿no? la Exacto. posibilidad de, de, de meter productos o, o, no, o información adicional, no productos, sino información adicional sobre lo que estás viendo. ¿no? Como, Totalmente. Como enterarte de qué es, qué es lo que estás viendo en pantalla. Que son... ¿Qué estás viendo en pantalla? ¿Qué actor está ahí? Este, poder poder este, relacionar inmediatamente. Hay, hay muchas cosas que, que esa es la intención. Yo siempre regreso a lo básico y digo, ¿cuál es la intención de la narrativa? La, la narrativa es la cuestión más humana, de, más humana que puede existir. A ningún otro ser vivo le interesa que le cuenten un cuento. A ninguno. Entonces... <risa> Este, para nosotros, cuando estamos adquiriendo esas, es, eh, esas narrativas, se, se vuelve un evento social. Un evento social, inclusive cuando lo estamos viendo solos. Estas nuevas plataformas abren la, la posibilidad de cómo se da esa interacción. Que si quieres interrumpirla, que si quieres este, poner una pausa para buscar algo que te llamó la atención y te recordó en ese momento, o quieres que te lo esté dando la información en ese momento en la pantalla... Eh, eh, eh, si te aburrió un día pero el otro día cuando volviste a la serie dices, ah, no sé por qué me había, me había aburrido ahora ya me interesó todo ese tipo de cosas no existían y no era la manera de consumir antes las narrativas y el, el spin-off cine... también el spin-off a mí me impresiona mucho porque, porque ahora las, las historias primero que pueden no terminar nunca ¿no? Y, tener, es, y ser una serie que tiene años yo tengo un muy amigo que, colorista que que hice una entrevista hace poco, que trabaja en Cuéntame, una serie española que, tiene, que es casi de Truman Show, ¿no? ves la, la historia de la vida de una familia que, que, que ya tienen, no sé, pronto, 20 años de, de serie, una cosa de locos. Y además el spin-off, ¿no? Que de pronto un personaje pega y, y abre una, una nueva historia donde está dentro, sigue estando en un ecosistema narrativo mucho más amplio, ¿no? Y las historias se ramifican. Cosas que, que en general en, apenas en las sagas de cine se puede esbozar, pero en la serie es lo más común del mundo, ¿no? Exacto. exacto. Exactamente. Y, y regresando un poco al punto, uh, un, un poco al, a la cuestión de, post, de la postproducción, insisto, por eso para mí esa figura del postproductor en las series se vuelve todavía más importante, porque. De nuevo, necesitas alguien que, de la misma manera global que los productores, los guionistas y el director van a... Y el showrunner, que por eso, por eso aparece la figura también del showrunner. ¿Qué es el showrunner? Explícalo un poquito. El showrunner eh, es, normalmente es, el, el, es la persona que tiene la batuta creativa. Eh, en, en la tradición gringa eh, de, de Estados Unidos, en la tradición de Estados Unidos, el showrunner es una persona que viene de haber sido guionista originalmente que sí pasa por el set, que entiende muy bien el set, pero realmente es alguien que está enfocado en la escritura y va a estar revisando en cada proceso, va al set, revisa cómo están trabajando los directores, porque nuevamente en una serie tienes más de un director, entonces es alguien que los va a englobar y les va a decir, no, por favor, no te salgas tan del formato, te mantente en estos, eh, estos son los parámetros este, claro. que queremos para la serie y después en editorial también va a estar con los editores eh, es la persona que se sentaría con el lead editor a, a, a finalizar eh, la, la serie y es el que defendería la visión total de la serie ese sería el showrunner tal cual en la tradición en lo que ha ido pasando internacionalmente cuando este formato se ha ido contaminando eh, tratando de exportar hacia eh, eh, otras partes del mundo la realidad es que los por eh, eh, estoy seguro que esto te hace más te hace más sentido por las realidades del cine independiente en, en Latinoamérica y en Europa, es más común que un showrunner venga de ser director que de ser guionista, como en el mundo gringo. Mm. Este, eso no es, no es necesariamente bueno o malo, creo que son diferentes aptitudes. De nuevo, también es, es, es un trabajo que tiene diferentes aptitudes y creo que se está formando. En Latinoamérica yo no te diría que todavía existe. A veces queremos darle ese título, pero también es por una cuestión de, de, de, de, de generar jerarquía y tener claro quién tiene la última palabra, pero sigue siendo un, un evento mucho más este, colaborativo. Yo veo mucho a los directores trabajando, tratando de, de, de querer hacer que sus capítulos sean suyos, entonces siempre, tratar, siempre hay un mayor estira y afloje de lo que existe en, en, en las series de Estados Unidos eh, cuando hay un showrunner, porque en una serie de Estados Unidos el director casi casi es, es eh, como se dice, un hire icon, eh, mm -hmm. un mercenario que llega, eh, filma, dirige de la manera que le dijo el showrunner que tenía que dirigir, eh, y se va. Sí, sí, porque vos ves uniformidad, vos ves que los directores cambian, pero sentís la uniformidad de la serie y eso es responsabilidad del showrunner. Show Exactamente. Aunque también existen... Estos outliners, como tienes este, como Game of Thrones, por ejemplo, que era muy famoso porque los dos showrunners, que eran productores también, que eran guionistas, eran en ese tamaño los, los famosísimos dos productores de, de, de Game of Thrones, ellos le daban mucha libertad a los directores y tenían a sus cuatro directores principales eh, que les gustaba cómo dirigían y les daban específicos capítulos porque les gustaba ese estilo que tenían para esos capítulos. Esa también es una lógica que, que puede funcionar. De nuevo, que, que, por eso me gusta hacer ese paralelismo entre el showrunner, lo que es el showrunner para la parte creativa es el postproductor para mí en la parte de la, de la postproducción. Porque, de nuevo, a veces necesitas esa figura que pueda englobar a todos, que pueda ver a todos y decir, esta persona me funciona aquí, esta persona me funciona acá, estos, pero tiene que tener esa visión. Y tiene que tener esa posibilidad de, de sentarse a platicar con el productor y decirle, eh, perdón, necesitamos más dinero. Sí. Y... y y no es, no es capricho, no es de que me haya salido algo caro, es de que la serie lo necesita y lo necesitamos. Y justificarlo bien y tener ese tipo de conversaciones y tener ese tipo de, de, de decisiones. Porque obviamente, eh, si es un puesto más abajo, si es una persona que, que no está metida de la manera correcta en el presupuesto, siempre va a salir este, me está pidiendo más dinero porque todo el mundo quiere más dinero y todo el mundo quiere más tiempo, sin tener una buena justificación. Y si sí la hay, sí, hay que argumentarla, hay que formarla, es este... Es complejo se, y es Se comprende que, que, que el formato de, de serie para plataformas está exigiendo nuevos roles. ¿no? Es, es un formato que además vino para quedarse, no es una moda. Digamos, creo que, que a partir de... Ya McKee, Robert maquilla ya hablaba de, del futuro ¿no? proyectado un poco en la serie. ¿no? Esto es, no es nada nuevo y... Pero bueno, se impuso fuertemente con, con el advenimiento de las plataformas y la popularidad que ganaron, y ya prácticamente es imposible no pensar en, en cuáles son los estrenos de las plataformas. ¿no? Uno ya busca la cartelera en, en la plataforma y no ya en el periódico, ¿no? como antes hacíamos, buscábamos en el periódico qué película se estrenaba y íbamos al cine y comprábamos las entradas con descuento en alguna cartelera en Buenos Aires. Bueno, o Santiago, y Ya te habían cambiado la película porque ya había pasado. Este, porque claro, nadie había que inicia, ir a verla. Entonces. En Argentina <ríe> había que ir a verla los jueves porque después, después iba deteriorando la copia de sala y cada vez la veías con más saltos, más manchas, más rayones. Así que lo mejor hasta era. Hasta escenas cortadas. Eso, bueno, eso me llegó a tocar a mí. Hasta escenas cortadas. Claro. Yo, yo hay películas que no descubrí que les faltaba escenas hasta después de que las vi en DVD. Pero sí. Pero bueno, Santiago. <ríe> Te agradezco muchísimo de esta charla amena que tuvimos porque además es muy aclaratoria sobre cómo, cómo graficar mentalmente estos nuevos roles que, como vos bien dijiste, en Estados Unidos son muy comunes, pero tal vez, tal vez en los mercados de Latinoamérica y Panamérica eh, nos cuesta todavía comprender ¿no? estas nuevas jerarquías para nosotros. Y se agradece muchísimo esta charla y desde tu experiencia, ¿no? desde tu gran experiencia en producciones de series. No, eh, muchas gracias, Eddie. Al contrario, eh, gracias por, por la plática. Yo lo único que te agregaría ahí y que creo que es importante, me gustaría que los productores siempre tengan en mente, sí. es que a pesar de que esto viene, eh, sí, es el punto de referencia, es el formato gringo, no queremos imponer un formato gringo. No. La idea es desarrollar uno que funcione para Latinoamérica. Entonces, esos puestos se están creando, se están desarrollando y hay que buscar la mejor manera que nos funcione en nuestra, en nuestra lógica y en nuestra manera de trabajar y que le claro. podamos aportar algo también a esa forma, porque no es perfecto. No es perfecto, es, hay muchas cosas que, que luego se salen, se salen de sus carriles, salen de la mano y hay que encontrar cómo explotar ese talento innato que tenemos local. Claro, no es, no es lo que está no es... No es repetir lo que está bien, porque no es que Exacto. algo está bien, sino que, bueno, Exacto. es comprender que sí es importante tener jerarquías y conciencia en, en, en estos roles, pero después darle la impronta que, que le podemos dar nosotros con nuestras propias idiosincrasias y nuestros talentos. Exacto. Bueno, Santi, muchas gracias por esta entrevista. Eh, te dejo trabajando porque sé que sos un trabajador eh, eh, compulsivo. <risa> Estás trabajando todo el tiempo. Y bueno... Eh, saludos a todos, gracias por, por escucharnos y bueno, nos vemos en la próxima entrevista acá en el atelier. ¡Chao! Muchas gracias, Eddie. Hasta luego.